Muchachos, de seguro que dentro de no mucho va a venir un paquete de nerfeos a Marvel Snap, pero lo que pasa es que nosotros todavía no sabemos exactamente cuáles son las cartas que ellos podrían nerfear. De lo que trata el video el día de hoy es de poder analizar mediante algunos indicadores cuáles van a ser las cartas que serían posibles candidatas para estos nerfeos. Antes que nada, muchachos, agradecer a la web Marvel Snapson por estar brindando esta información que es muy valiosa. ¿Qué pasa? Marvel Snapson tiene su Marvel Snap Tracker y con este tracker ellos han sacado mucha información de todos los jugadores que tienen instalado este tracker, y acá se puede ver cuáles son las cartas que más juega la gente cuáles son las cartas que mejor resultados les han dado en sus partidas también, y también a la vez los mismos mazos y como es bastante gente la que está usando este tracker de Marvel Snapson debido a la misma popularidad de esta web se puede decir que es una muestra significativa aquí lo que vamos a hacer juntos acá muchachos, es ver cuáles son las cartas más jugadas por porcentaje de victorias y también por promedio de cubos ganados, recuerden que yo les estaba Hablando un poquito antes sobre indicadores Y aquí el primer indicador que nosotros vamos a evaluar juntos Va a ser el indicador de porcentaje de victorias por carta Entonces muchachos nos metemos a revisar el primer indicador Que vendría a ser el porcentaje de victorias Y como ustedes pueden ver acá saurón Está en primer lugar. Luego sigue Red Skull. 0 Shuritas Master. Y acá hay más cartas debajo. Pero acá quiero prestar singular atención justamente a estas 5 cartas. Porque son el top 5 de cartas que tienen el mayor porcentaje de victoria. Acá como pueden ver, Sauron tiene 59%. Red Skull 59. 057%. Shuri 57 y Taskmaster también tiene 57. Y a ver, ¿cuál es la observación que estamos haciendo acá? Que estas 5 cartas coincidentemente se juegan en el mismo mazo. E incluso todas ellas tienen una secuencia de combos. Si se están dando cuenta, incluso 0 desde turno 1 nada más. Puedes sacar 0 en turno 1 y en turno 2 te puede salir, puedes eh, jugar a Bliss, a Lizard, perdón, o puedes jugar a Titania, ¿verdad? O puedes jugar al mismo Ebon de repente y ya te está dando una salida fuerte. De repente si en turno 3 ya robaste a Sauron las probabilidades de ganar pues se disparan bastante porque Sauron pues va a dejar sin efecto a Red Skull a Tifo y Mary en turno 4 si tienes a Shuri ahí viejo ya tienes a un Red Skull con 30 de poder, o sea es una cosa increíble lo que puede llegar a desarrollar este mazo si tiene también los robos correctos pero incluso teniendo algunas situaciones adversas, adversas donde ni siquiera robes a Shuri o a Sauron, aún así puedes tratar de buscar la victoria es la verdad este mazo muy flexible, es un mazo que es bastante contundente, es uno de los los mazos más jugados que hay ahorita en el metajuego es un mazo tier 1 y que como ven goza de una gran popularidad por parte de los jugadores es más, Shuri ha bajado ahora a serie 4, entonces es más accesible, incluso he visto que a mucha gente le estaba estado saliendo en los cofres también a Shuri, lo cual hace de que se puedan armar este mazo. Ahora, Sauron no es que sea indispensable en este mazo para que pueda funcionar. Sin Sauron también puede ser un mazo muy competitivo, pero obviamente que Sauron hace que él se eleve a otra dimensión este mazo de aquí. Como ustedes saben, el equipo de desarrollo, cuando estábamos leyendo la filosofía del cómo se basan para hacer nerfeos de cartas, ellos generalmente hacen seguimiento a cuáles son las cartas más populares más usadas o los mazos más populares más usados y se van fijando en el porcentaje de victorias y en el promedio de cubos obtenidos por partida entonces al ver que estas cinco cartas forman parte de un solo mazo y todas ellas que estamos viendo acá tienen un gran porcentaje de victoria porque acá más o menos cuando una un promedio más o menos de una carta para que sea decente es 50% de win rate estas cartas están cerca al 60% las hacen demasiado buenas y todas ellas encima sí están trabajando juntas en un mismo mazo, entonces es muy probable que por ahí comiencen a hacer algunos nerfeos, de repente por ahí a Red School, a Shuri, de repente por ahí tal vez a Red School le bajan un poco el poder o de repente a Shuri le suben un poco el coste, no se sabe exactamente cuáles van a ser los nerfeos muchachos, aquí solamente estamos especulando, pero tengan cuidado aquellos que quieran ahorita gastar tokens de repente en comprarse alguna de estas cartas, ¿no? en este caso en especial Shuri más que todo o también Sauron, porque Sauron también va a drogar de series, ¿no? Desde ese desde ese momento nada más de que dropee series ya no conviene comprar a Sauron por 6000 de tokens, sino esperar a que baje de serie para comprarlo de repente después por 3000 o por 1000, pero en este caso cuando este saurón, digamos, baje de serie, va a comenzar a ser incluso ese mazo más, eh, más común todavía de ver. Y como es un mazo bueno, se va a ver en todos lados y es probable que termine decayendo en que comiencen a hacer un nerfeo a varias de estas cartas. Para que, digamos, este mazo ya no se juegue tanto o ya no sea tan fuerte tampoco cuando tiene todas estas cartas que las has robado en la mano. Y a esto, muchachos, se le llama generalmente equilibrar el metajuego para los desarrolladores. Lo que ellos van a hacer es tratar de bajar mediante los nerfeos el win rate de algunas cartas para que los demás win rates por ahí de algunas otras cartas comiencen a subir un poquito más de repente o a comiencen a buscarle usos a otras cartas y así el meta sea se más variado y no se estanque solamente a utilizar dos o tres mazos incluso aquí debajo nosotros podemos ver a la abominación por ejemplo que también pertenece al mazo de patriot que yo la verdad no he visto muy muy seguido que se juega abominación no sé realmente qué hace acá eh, acá sí por ejemplo o Leech eh, que son parte digamos del mazo de Thanos ¿no? que es muy popular, también les estamos viendo acá que tienen un gran porcentaje de win rate, 57% eh, luego tenemos a she She-Hole, también que es una carta bastante buena que se usa también en algunos mazos, en el de Shuri por ejemplo y en el de Thanos también lo he visto que se usa a veces ¿no? y acá hay otras cartas que son más tech acá me sorprende un poco porque Aero también tiene un win rate este, digamos más bajo que este que este mazo de acá pero también tenemos que ver que Aero también está dentro de este mazo de Shuri también la ponen acá y Aero, o sea ponen cartas buenas también con Shuri y hace que sea un efecto incluso, ¿no? El efecto de aero que es un efecto demasiado, se está roto la verdad el efecto de aero. Ya lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y de repente ojalá en algún momento la puedan nerfear a Aero como se debe. Pero ahorita, digamos, esta carta tiene 56.5% de winrate. Como ven, los winrate están pegaditos en todas estas cartas que son tier 1, eh. No es que tampoco estén muy distantes. Están más o menos por ahí. Acá tienes a Polaris incluso hasta el final. Pero es que son cartas disruptivas. Que la disrupción ahorita es una cosa que funciona muy bien en el metajuego. Eh, por acá también tenemos al Dino también. Que Dino también por ahí te da algunas partidas. Yo, as, as, yo acá, por ejemplo, con Armor y con Cosmo... Eh, son cartas Tech que son muy buenas en el caso de Lich por ejemplo probablemente va a estar en la lista de observación también porque Lich está mal la verdad que salga en turno 3 o turno 4 con Lockjaw y te pueda digamos este inutilizar prácticamente la mano del oponente y con, por consecuencia rindiéndose, pero bueno acá lo que hemos hecho es estudiar ahorita el win rate ¿no? de todas estas cartas que son tier 1 porque acá como pueden ver hay tier 2 también, pero la verdad ahorita lo que nos interesa acá es ver el tier 1 y ver cuáles son las cartas más sobresalientes que podrían estar digamos en la lista de observación de los desarrolladores. Y que tal vez por ahí eh, si de repente no es a un futuro no muy lejano. De repente las vayan a nerfear de alguna u otra forma. Luego ahora muchachos lo que vamos a hacer es usar el otro indicador. Que vendría a ser el Cube Rate o vendría a ser digamos el eh, promedio de cubos que se ganan por cada partida jugada en este caso es el average cube que le dicen acá cubos promedio muy bien entonces vamos a comenzar primero con el top 1 de cartas que en estos momentos tienen la ganancia de cubos promedio más alta aquí no se vayan a asustar y no vayan a pensar que Nimrod de pronto es una carta rotísima o es la, es la mejor carta del meta, sucede que Nimrod se encuentra acá porque seguramente le están jugando demasiado y de diferentes formas, Nimrod con Galactus por lo que estoy viendo se vuelve bastante bueno también, se pueden hacer combos muy bonitos con Galactus, pero con demás mazos de destrucción digamos si te meten los counters de Armor, Cosmo y demás o de repente incluso la misma aero, no te van a dejar destruir a Nimrod y se vuelve un poco complicado, pero con Galactus la Verdad, es una cosa muy interesante y seguramente muchos jugadores de Galactus ahorita están incluyendo a Nimrod en su mazo. No, y se está jugando por todos lados Nimrod en diferentes mazos, tratando de probar algunas locuras y combos. Como es la novedad, como acaba de salir Nimrod, probablemente por eso es lo que por eso es que lo estamos viendo acá en el Tiger 1, no, porque aparte también está dando victorias, está ganando de todas formas. Pero veamos de todas maneras que es una carta recién que es novedad, ¿no? Eso sería bueno poder estudiar lo mismo el siguiente mes cuando salga pues otra nueva temporada y ver qué tanto, si es que esa carta nueva que salga la siguiente temporada va a tener el mismo resultado que estamos viendo acá con Nimrod apenas un día que acaba de salir la temporada y para efectos de poder hacer bien ese análisis muchachos, acá Nimrod lo vamos a dejar de lado ya que Nimrod de recién apenas acaba de salir en el pase de temporada, así que tiene apenas unos días, mientras que acá el estudio como se están dando cuenta el estudio dice que eh, durante los últimos pasados 7 días, ¿no? de jugadores que se encuentran en serie 3, es que se hace el análisis de todo esto entonces, eh, las demás cartas ya tienen pues digamos 7 días donde se ha estado recolectando la data y Nimrod apenas tiene 1 o 2 días de salido entonces acá vamos a dejarlo de lado del, por eso les estoy explicando eso muchachos y esto de aquí es una coincidencia bastante curiosa como están viendo el indicador anterior de winrate también estaban estas cinco cartas mismas ya y acá tiene acá estamos viendo también que la Verage cube que tiene no o los cubos promedios que tienen los, eh, las cartas estas son unos promedios de cubo para ser individuales ¿eh? porque para hacer mazos generalmente el promedio de cubos debería ser superior al winrate o sea qué pasa todo el promedio de cubos acá lo multiplicas por 100 ¿no? y luego eso tienes que ver si es mayor al win rate acá o no en este acá para un ejemplo práctico si estuviésemos analizando un mazo por ejemplo y el mazo tuviese average cube o cubos promedios de 0.52 tú lo multiplicas por 100 y se vuelve 52% en este caso lo conviertes a porcentaje se vuelve 52% y 52% es menor al win rate que 59.7% lo cual ya de por sí el mazo no es tan efectivo verdad entonces qué es lo que pasa acá acá en el caso de las cartas como es son individuales no se mide tanto así de todas maneras el rendimiento de Average Cube que tiene ahorita Sauron es bastante bueno está por encima del 0.5 o sea lo cual lo hace muy interesante igual tiene esa Red Skull que se acerca mucho al 0.5 igual Shuri, igual Taskmaster e inclusive 0, todos ellos tienen un Average Cube bastante alto para el Win Rate que tienen, ¿no? en proporción al Win Rate, en este caso como son cartas individuales y como les digo aquí estamos viendo un patrón no estamos viendo que en indicador de Win Rate se encuentra encuentran estas 5 cartas y en Indicador también de lo que es eh, Cubos ganados o promedio de cubos Obtenidos, acá también estamos viendo Las mismas 5 cartas, entonces ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si nosotros Estamos viendo que estos datos que están Respaldados por la filosofía de cómo Los desarrolladores nerfean las cartas Es muy probable que alguna de estas cartas Vayan a ser nerfeadas para que Este mazo deje de ser tan fuerte, en este caso Estamos hablando del mazo de Sauron. Luego debajo acá tenemos también Otras cartas que por ejemplo la cosa la han puesto acá también Porque debe ser usada en Mazo Patriot Bastante por los usuarios que usan este tracker Igualito está Titania, She-Hulk Armor, ¿no? Armor también, bueno, una buena tech No tengo ningún problema En realidad no tengo ningún problema con estas cartas de acá O sea, porque son cartas que se utilizan en diferentes mazos No están involucradas en el mismo mazo Lo cual sí pasa entre estas, primero, estas primeras cartas de acá no Desde Sauron hasta Cero Todas esas cartas comprenden el mismo mazo, en cambio acá ya son mazos separados generalmente, ¿no? Ultron también es Patriot, por ejemplo, y no se usa en ningún otro lado más. Eh, igual Cosmo también puede ir en algunos mazos, pero no es que sea determinante tampoco ahí, más que todo para Counter, ¿no? Igual acá tienes a Yoga, Mystic también que están, a pesar de que están dentro del Tier 1, ¿no? De todas maneras tienen seguramente por ahí que revisar algo el Patriot si ven que el Patriot se eh, dispara demasiado. Aunque yo la verdad para serles sincero yo no he visto eh, que el uso de Patriot sea mayor al uso de Shuri. Por ejemplo en lo, entre los rangos 80 a 100. Me he topado con muy poquitos Patriot al menos en mi caso personal. Ustedes de repente en los comentarios pueden decirme si se han topado con muchos Patriots de rango 80 a rango 100. Incluso de rango 100 hacia arriba. A que creo que me he enfrentado a uno o dos Patriots de todos los enfrentamientos que he tenido en rango 100 que han sido un montón la verdad que generalmente me he enfrentado a mazos de Shuri y mazos de Thanos y acá también lo que me sorprende es que el mazo de Thanos o sea Thanos en sí acá no lo han puesto porque no es una carta que se use mucho de por sí más que todo son las gemas las que se usan y lo otro es el perrito, en este caso Lockjaw que acá tampoco no lo estoy viendo Entonces acá está Lich, acá sigue estando Lich en el tier 1 y también sigue estando Aero Entonces ya hemos visto también que en el win rate ¿no? de tier 1 también se encuentra Lich también se encuentra Aero Así que probablemente vayan a revisar esas cartas y de alguna forma las vayan a nerfear Ya acá tenemos el tier 2 donde acá, acá podemos ver incluso que entre los primeros lugares se encuentra Lockjaw también Pero no sé qué tanto le pueden nerfear al Lockjaw, puede ser que sí, puede ser que no porque la verdad ahorita Lockjaw también con este combo que, que tiene con Quinjet y con las gemas en coste cero, las gemas del infinito hace que Lockjaw la verdad sea una una carta ahorita que esté fastidiando bastante por el cicleo que puedes llegar a hacer en turno 3 o en turno 4 incluso y puedas tratar de sacar cosas tan fuertes que el oponente no tenga manera de poder ganarte, entonces muchachos luego de haber hecho este análisis en base a los dos indicadores que hemos visto de toda la data que se ha podido extraer del tracker de Marvel Snapzone que esto es una cantidad de gente regular que lo juega que seguramente hay gente que juega diferentes mazos y acá puede sacar mucha información interesante, no como no tenemos la fuente oficial del juego no tenemos esa data pues al menos esta data puede servir de alguna ayuda para darnos una pequeña idea de cuáles son las cartas que posiblemente puedan llegar a ser nerfeadas o cuáles son los mazos que podrían llegar a ser nerfeados así que por eso les digo tengan mucho cuidado con las cartas que ustedes quieran comprar con tokens en estos momentos si es que lo están considerando para que ustedes puedan tomar una mejor decisión y de repente irse por otras cartas donde hayan unos mazos que se puedan mantener más sólidos y no sufran las consecuencias del nerfeo, en este caso como les digo el mazo de Shuri va a ser el primer mazo seguramente que va a sufrir, algunas cartas van a sufrir algunos nerfeos y que posiblemente ya no se pueda jugar así con todo su poder como se puede jugar en estos momentos, así que tengan mucho cuidado con eso, sobre todo este video que estoy haciendo, como les digo no hay ningún anuncio todavía de parte de Marvel Snap, no se sabe cuáles cartas van a nerfear, pero nos podemos tratar de acercar un poquito a la decisión de los desarrolladores si estamos evaluando estas datas en base a los mismos indicadores que evalúan los desarrolladores para poder hacer los nerfeos. Muchachos y el objetivo de este video más que todo es de prevención, ¿no? de que puedan tomar en esta información basada en todos estos datos En todas estas estadísticas y Estos indicadores que hemos visto De que si ustedes están queriendo gastar tokens En estos momentos por alguna de estas cartas Al menos en este mazo de Shuri Tengan mucho cuidado y tengan en mente Que probablemente puedan nerfear alguna de estas cartas de aquí haciendo que el mazo de Shuri por ejemplo sea más débil, es como lo que ha pasado con Darkhawk, en Darkhawk nerfearon a Sabu, lo nerfearon a Darkhawk y el mazo se fue para abajo, no, no siguió siendo bueno ya como lo era antes, antes ese mazo era tier 1 y ahora es un mazo tier 2 ya no es tan fuerte ya de todas maneras ese mazo, así que por eso le digo tengan mucho cuidado al momento de estar ahorita comprando o gastando tokens en algunas cartas que según los datos que estamos viendo acá posiblemente vayan a nerfearlas y si por ejemplo muchachos ustedes abriendo cofre les toca alguna de estas cartas bienvenido sea o sea usen estas cartas hasta el día que las vayan a nerfear pero por ahora si es que ustedes piensan gastar tokens que es un recurso bastante escaso en este juego piénsenselo dos veces por favor porque acá yo les no les estoy hablando cosas de, de las nubes no que he visto por ahí que me dijeron acá les estoy enseñando datos y les estoy diciendo más o menos probablemente cuáles son las cartas que seguramente podrían nerfear los desarrolladores de marvel snap si les ha gustado este formato de video muchachos de repente de manera mensual lo puedo hacer o sea como que antes de repente que se acerque un nerfeo por ahí tal vez podemos hacer este video para saber cuáles podrían ser algunos nerfeos que se podrían acercar y con eso podríamos prevenir cuáles cartas tal vez no se deban de gastar con tokens. Que de repente puedan ser nerfeadas y tal vez nos vayamos a decepcionar un poquito. Entonces, como ya saben, de lunes a viernes estoy en las noches siempre haciendo transmisiones en la plataforma morada. El enlace se encuentra en la descripción de este video. Si tienen cualquier duda o consulta eh, sobre este video, pueden escribirlo aquí en los comentarios. O pueden también ir allá al canal la, de la plataforma morada a la hora que estoy haciendo el directo. Y ahí pueden dejar su pregunta. Así que ya sabes, te espero aquí. Un abrazo para ti.